Gracias. Full. Adelante, Fulvio. Gracias, Francis. Gracias, Wagner. Gracias, a Carolina y al doctor Amado desde su casa. Hoy quiero compartir con ustedes una posible solución de fórmula de cómo irse reintegrando a la parte económica de acuerdo a una investigación que hizo un instituto en Israel, el Instituto Weisman. Pero primero. Quiero eh, tratar algo local, y es lo que está pasando en Aguayo, nuevamente Aguayo. Sale en un video grabado por la persona que están allá, incluso con amenaza de quitarle sus celulares también. Algo ahí que quiero compartirlo con ustedes. Vamos a darle audio. Saludos, buenas tardes, estamos aquí desde el proyecto Aguayo, eh, ¿cómo que se llama? Municipio de no, Senovín. Senovín. Yo tengo aquí 47 días y no se me ha dado ningún tipo de resultado. Eh, vamos a ver que hay que tener asunto con nosotros porque no sé si un negocio que tienen con nosotros aquí o, o qué es porque además vienen como los pueblos darle comida a uno, agua y por ahí mismo no le dan una consultación a uno ni nada aquí hay militares están desesperados por su familia aquí hay muchos civiles, gente que tiene en su familia, enfermedades, gente que está al grito aquí, nadie quiere hacerle caso aquí no tienen que tirar un paso para allá adelante, ni una vez para atrás eso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 y, y, nos, y nos libramos del coronavirus y el dengue lo va a matar con sí. miles de poquitos que tenemos y nadie nos toca como niños porque no nos dan respuesta, no nos dicen nada a ninguno de los pacientes. Yo tengo para decirme que yo vine de hospital aquí en el Proyecto Amar y vine negativo y aquí cogí el virus, mi positivo, me hicieron la prueba, salí positivo, después eh, como a los 21 días volvieron me lo hicieron y, y ya yo tengo 12 días que me todavía no están contando los resultados. Por ahí hay unos cuantos policías que también se le hicieron. vienen 16 días hoy. Y no le no están los resultados aún. Aquí lo que tienen es un negocio con ¿no? esto. Vayan a ver si los que están afuera pueden hacer algo común. Porque estamos hartos con esta maldita gente. Hay un coronel ahí, un tal de la lluvia que está. Es que no le, eh, le cuento a uno que mañana, que mañana, que pasado y nunca llega ¿eh? Mañana lo que van a hacer es que están afuera con uno, por favor. Yo tengo el mismo tiempo aquí que, que íbamos juntos. Y tengo la, la misma camarada que, que a la de calamidades que un trabajo aquí. Tengo mi casa, tengo mi familia y aquí dar un trabajo. Igual que los, los policinos, muchas gracias. Yo estoy aquí desde hace ya como 14 días.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 positivo o negativo porque queremos saber nuestra, nuestra, nuestra prueba queremos saber nuestros resultados van a llegar a nuestros barrios aquí vemos gente que tenemos responsabilidades tenemos nuestros hijos nuestros padres nuestra familia y nuestro compromiso en la calle que tenemos que buscar dinero para mantener esta familia nosotros no podemos estar aquí aquí porque quiera eso lo nosotros necesitamos nuestra prueba y que nos nos vayan a nuestra casa gente que se ven bien. Sí, sí, aquí se evidencia algo. Aguayo hay muchos mosquitos porque es una zona arrocera, una zona productora. Y ahí mismo detrás hay varios canales que es un foco de producción de mosquitos porque también la contaminación no permite que haya ni siquiera peces. Pero bueno, aquí lo que se está ventilando es, es la eficiencia del manejo de esta pandemia. Estas personas que están ahí en, eh, en cuarentena, en este lugar de Aguayo, hacerle la prueba, despachar a la casa aquellos que son negativos, eso no debe de tardar tantos días, semanas y 15 días, eso no puede ser. Aquí hay un problema de eficiencia. Atención al Ministerio de Salud Pública, atención a la directora de Salud Pública, Atención a, a la encargada de la provincia Duarte y estos casos de pandemia. Es un escándalo innecesario lo que se está haciendo, lo que se están buscando. Simplemente lleguen a la eficiencia. Es simple. Pruebas a todos los que están ahí, los que están negativos que se vayan a su casa bajo el sistema de protocolo y de cuarentena que puedan tener. Pero no continúen con eso, no continúen con esos escándalos innecesarios. Lo otro es el mapa de seguimiento de lo que está pasando a nivel eh, mundial con esta pandemia. Ya estamos, ahí está el mapa, en cuatro, en 4.226.067 casos y 292.003 muertes. Eso es a nivel mundial. Hay un foco fuerte en todo lo que Europa, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y en América, que ya América eh, superó al continente europeo. ¿Qué, ¿Qué es lo que se da con estos casos? Puede ser que aquí en San Francisco de Macorís nos hayan cogido como conejilla de India, experimento de laboratorio. Puede ser. Puede ser que hayan cogido a Estados Unidos. Pueden ser que hayan cogido a Europa. Y así en cada una de las naciones están haciendo experimentos, porque a la verdad es que se desconocen muchas cosas del virus. Y dentro de todos los países que están infectados, que son muchos, por eso se llama pandemia mundial, hay un país que ha ejecutado un plan que se llama Austria, que es el plan que el mejor resultado ha dado hasta la fecha. ¿En qué consiste? Bueno, el Instituto Wisman de Israel plantea la fórmula 10.4. Ahí tenemos los niveles de mortalidad por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos son 25.1. Reino Unido es 48.7, que es bien alto. Italia fue bien alto, 51. Francia 41.5. España 57.5 hasta la, hasta ahora eh, pueden ponerme la, la, la anterior la anterior ¿A ustedes, la que tenían anterior eh, ahí tenemos España 57 y tenemos a Bélgica con 76.3 que es uno de los de las incidencias más altas en mortalidad por cada 100.000 habitantes nosotros estamos como en 3, algo así estamos bajos comparado con, con, con el mundo ¿Pero qué es lo que sucede con esta fórmula 10.4 que promueve el Instituto Wisman de Israel? Es un equilibrio entre lo que es la economía y lo que es la salud. Este dilema en, la que, en el que nos encontramos nosotros, cómo cuidar la salud del pueblo y cómo tener equilibrio también en la economía para que no perjudique a la economía tanto, porque es insostenible para la economía de todas las naciones del mundo, pero más para la de nosotros. Una economía pequeña, una economía dependiente, y, y, y te, estamos en problemas. Entonces, para encontrar ese equilibrio, ellos proponen la fórmula 104 Y esto es 10 días de cuarentena y 4 días de trabajo. Y tiene lógica. El número de reproducción básico, que es el R.O. en inglés, nos da a nosotros que bajo esta fórmula el individuo puede contaminar menos de un por ciento. A lo sumo, puede llegar una, tres contaminaciones por organismo contagiado. Y al momento de tener 10 días en cuarentena, pues pasa su proceso. Cuatro días de trabajo, durante esos cuatro días de trabajo, pueden sentirse algunos síntomas y van a cuarentena en los 10 días eh, posteriores a, este, a, a, a, a los cuatro días de trabajo y se puede recuperar en la casa para buscar un equilibrio en lo, en lo que es economía y lo que Pero es, es la salud. Eso requiere, del Fulvio, de una verdadera planificación claro, claro. y seguimiento, que entonces tendríamos sí. eh, Aguayo con una proporcionabilidad de trabajo que debe ser cumplido. Por eso yo decía, no basta con que hagamos un plan de. Cierre total de 24 horas o de cuarentena. Si no tenemos una persecución de un resultado. Claro. No, no, no. Para esto, para esto hay que ser disciplinado en las estadísticas. Acuérdate que el aumento de contagio es exponencial. No es uno más uno. Es exponencial. Es al exponente que va. Y una persona, cuando menos contamina, contamina tres. Y, y mantener eso por debajo de ahí es que se necesita mucha disciplina. Por eso... ...la necesidad de llegar a un equilibrio entre lo, lo que es la economía y lo que es la salud. Muchos países que han abierto, como Corea del Sur, que apuntaba Yerjan al principio... ...han tenido que retroceder otra vez a, a cuarentena por, por los focos que se han producido. Entonces, para evitar todo esto, este instituto ha eh, interpretado que la mejor fórmula... ...la que mejor resultado ha dado, que lo ha aplicado Austria es la fórmula 10-4 10 días en cuarentena y 4 días de trabajo y si en estos casos que nosotros desconocemos tanto hay ya fórmulas que han dado resultados y es el dilema de todos los gobiernos cómo ir flexibilizando para ir motorizando la economía nacional ojalá que pongamos atención a esto y tal vez sea sabio inteligente aplicarlo en nuestro país para proteger la salud del pueblo pero también proteger la salud económica de la nación muchas gracias así es gracias gracias a Julio gracias por a su Julio. comentario del día de hoy vamos a leer algunos whatsapp opiniones de la gente antes de irnos a la pausa y tenemos